Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal Bueno, hoy no es un día más, hoy es un día bastante especial Hoy es domingo Domingo en el que se puede confirmar que cerramos En un punto muy importante para Bitcoin, un punto muy importante para todos um, Y además Quizás sea el principio de una arrancada de verdad De momento lo que hemos tenido ha sido un lateral subidista, como dice mi nieta no, pero bueno, quizás podamos tener ya ese rebote, rebote, cuidado, ¿eh? Rebote, ¿qué esperamos para coger un buen colchón, mejor colchón de que estamos cogiendo para el otoño? Aunque bueno, ya sabemos que cuando subimos, subimos por las escaleras y cuando bajamos, bajamos por ascensor. Bueno, dice Bono, los únicos ideales que vale la pena tener son los que puedes aplicar a la vida diaria. Y esto es cierto. Hay mucha gente que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y al final, de lo que supuestamente, de lo que supuestamente esos ideales que le han enseñado tan fantásticos, no ejecuta ni uno en su vida diaria. Entonces no los tengas. Si no los vas a utilizar, no los vas a usar. ¿Para qué coño los tienes? No vas a ayudar a tu vecino. No vas a hacer algo mejor por ti. No vas a hacer algo mejor por los tuyos. No vas a hacer algo mejor por tu país. Tomad por culo. y Cuando hablo de tu país, hablo del mundo. Vale, vamos a dejar de entender tanta frontera, tal. No, yo no soy de esos antifronteras, yo creo que sí, que la... Como decía aquel, ¿no? Si Dios hizo los continentes fue para estar ordenados, ¿no? Pero en realidad, el tema de las fronteras es todo como muy relativo, ¿vale? Somos ciudadanos del mundo, y uno no es solamente dónde nace, sino también de dónde pase. En fin, el problema con las metas es que si se convierten en lo que hablas, y no en lo que logras, estás jodido. Porque hay mucha gente que, igual que he dicho antes, bla, bla, bla, habla demasiado y hace muy poco. Y de esos creo que todos, seguro que conocéis mogollón. Bueno, todos tenemos cuñados, eso es seguro. Y todos somos cuñados también, ¿eh? cuidado. No vayamos a, a... El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Vale? Eh, pero sí que es cierto, es decir, muchas veces nos entretenemos demasiado en hablar, en la herramienta, en, como tal, en vez de hacer, en vez de ejecutar, en vez de tirar para adelante, en vez de con cojones. Bueno, eh, primero con cabeza, cuidado, eh, lo de los cojones, lo de los cojones o los ovarios, cada uno elige lo que quiere, bueno, pues eso ya eh, es secundario. Pero, sobre todo, con esto. En fin, vamos a dejar de hablar y vamos a ir al grano. Comenzamos. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Por favor, tenéis por aquí debajo, por cierto, si queréis seguir nuestras queridas y fantásticas redes sociales, eh, los links, pues para, para ir al Discord y todas esas cosas, ¿vale? Y el que quiere ir a un VIP, el que quiere hacer un curso, el mejor curso que existe, no es porque sea mío, pero es el mejor curso que existe de trading. Eh, pues ahí lo tenéis. Bien, eh, y no solo eso, sino lo que más valor tiene la comunidad. Que lo sepáis bueno últimos días señores últimos días pan de que de las ofertas que tenemos en la web con pues los 12 meses para el canal VIP las clases particulares eh, el curso de neurocripto trading indicadores de trading bueno todos los indicadores que tenemos tal el curso el curso que de 1200 está en 957, y si lo compras en dos veces puedes hacerlo en dos paguitos, también más cómodo. Eh, ojo, últimos días, el que avisa a nuestro traidor es avisador. Dije que hasta el día 10, porque el día 10 es el cumpleaños de Minita Chiquinina, y pues, en su honor, evidentemente, gracias a ella, están estas rebajas de verano. Y el día 10 es el último día, se cierra por completo. Y por cierto. El día 11, si no recuerdo mal, eh, se cierran también estos del Houdini. Tienen aquí el contador un poquito de Houdini. Entre los 1 y 11 de agosto se celebra la fase extraordinaria. Por si alguien quiere hacer aportaciones especiales, te van a, a, a respetar las condiciones de la fase 1 y 2. Así que, oye, chico, yo que sé, cada uno que haga lo que le salga del mino. Y por otra parte, también en el Delta seis viejos que tengamos... Un montón de patrocinadores, joder. Eso es bueno, ¿ve? Eso quiere decir que algo viene en el canal. En fin, eh, bueno, pues que tenéis este, el depósito de la fortuna, este que hasta puedes tener 2.500 dólares de, de bonus y es la leche, marileche. Eh, yo he cogido este, el de los 100, me han dado un 10%. Y, y luego cuando metí otros 100, pues resulta que no me dan otro 10%, pero bueno, lo metí al depósito de la fortuna, y bueno, pues todo tiene su premio. Está bastante, está, está, está interesante, está interesante. Um, y el tema de opciones, la verdad es que va bastante bien. Por aquí debajo tenéis los links, ya cada uno que vaya donde le apetezca, a comprar tokens, a ir al Delta Exchange o a... Mejor en vez de ir a comprarme un curso a mí, qué narices. O un indicador, o una clase, si alguien quiere una clase. Por cierto, me a preguntado si, si para ir a hacer, dar una clase conmigo es necesario estar en el canal VIP o tal. No, no, no, no. Eso es algo completamente libre. Es decir, el que está en el canal VIP está quien quiere. Y no está quien quiere, quien no quiere. Eh, ser alumno está, evidentemente, está el que quiere. Y si alguien quiere una clase, pues quiere una clase. No tiene por qué querer nada más. Y a lo mejor quiere una clase para decirme, perro judío, yo qué sé. ¿Qué más da? lo que queráis, lo que el cuerpo pida, qué más da? Bien, dicho esto, tengo que decir de vez en cuando mis cosas también, ¿eh? porque claro, luego viene la jefa y me tira, tío, es que nunca dices que tienes un curso, pues pues lo tengo que decir alguna vez. Eh, Bitcoin, Bitcoin, ¿en qué estamos ahora? Estamos a la espera, ¿a la espera de qué? Y además alguien me dijo, explica lo de los gaps. Pues lo de los gaps es lo siguiente, y vuelvo a reexplicarlo, y yo de verdad, y vuelvo, vuelvo a, a decir algo que digo siempre, digo en la comunidad y os digo en los vídeos, no hay pregunta tonta, hay respuestas tontas. ¿Vale? A ver, siempre hay algún gilipollas ¿vale? que pregunta estupideces, vale pero como norma general, si sí es algo que no, no conoces, algo que tiene que ver con esto, ¿vale? es que alguien me pregunta, ¿de qué color es la ropa interior que llevas? Pues eso es una gilipollez, ¿no? Digo yo, Bueno, pues en este caso eh, preguntáis qué narices es el gap cuando nos referimos al gap. Bien, pues vamos a BTC1 esto, esto es, estos son los futuros del CME, los futuros de Bitcoin de Chicago ¿qué pasa con los futuros de Bitcoin de Chicago? que cerraron el viernes por la noche el viernes a las 20, 22 a 23 a las 23.00 cierran, y cierran en un precio ¿veis? han cerrado en 22.975 dólarcillos ¿qué pasa? que nosotros ahora mismo estamos en 22.249 es decir, uh, 22.249, estamos aquí arriba. A... Vale. Ahí, más o menos, ¿vale? ¿Qué significa? Que si abren ahora este precio, la vela no va a estar aquí abajo, va a empezar aquí arriba y va a tener un hueco, va a tener un agujero importante. Entonces, gap es hueco ¿vale? y eso es el hueco que, que decimos que tiene que cerrar. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, si veis el precio, está tonteando, ¿vale? Y está diciendo, mmm, subo, vale. según este dibujo, ¿vale? Hizo un máximo, hizo un mínimo. Hizo un máximo bueno, más o menos a la altura Dentro de lo que es una zona de resistencia que tenemos Parece ser que quería hacer un mínimo superior al anterior Y empezar otra vez a subir Eso es lo que parece vale. No tiene por qué ser Porque igual que hizo aquí Bajo, subo y luego caigo Pues ha hecho bajo, subo y luego puede caer Puede seguir cayendo No, no sabemos lo que va a hacer vale. Pero la, lo cierto es que si abre ahora mismo Le quedan todavía 15 minutos o 16 para abrir Pues abriría con un gap Con esta distancia importante eh, ¿Qué pasa con los gaps? ¿Tienen por qué cerrarse? No, no tienen por qué cerrarse todos, pero vamos a ver uno que tenemos muy importante, que lo tenemos aquí arriba, ¿vale? Es este, ¿veis? Este, esta apertura y este cierre, cerró aquí y abrió aquí y siguió cayendo. Este es el gap que tenemos en la zona de los 28.000, fijaros que es un hueco que hay entre los 27.375 y los 28.800 aproximadamente. Yo creo que es posible, es bastante probable, ¿vale? Que con este movimiento que estamos haciendo, vayamos, cerremos el gap, toquemos la resistencia y volvamos a caer. Eso es lo que yo creo. En base a eso, yo estoy jugando, ¿vale? Bueno, jugando, ya sabemos, ¿no? A lo largo del mes de agosto, estaría bien que lo hiciera, vamos a ampliar este gap, ¿vale? Y bueno, pues sería un puntazo, ¿por qué? Porque cogeríamos un colchón súper importante. Súper importante para lo que tiene que venir después, que... <ríe> eh, tenemos otro gap aquí arriba en la zona de 35.000, pero ya que lleguemos ahora a ese, lo dudo bastante eh, ¿hay gaps por la parte de abajo? pues alguno hay por ahí en 9.000, pero <ríe> esperemos no llegar a tanto, así que bueno eso es lo que es un gap, eh, muchas veces también, en la propia bolsa por ejemplo, vamos a ir al DAX vamos al DAX, el DAX eh, abre con gaps, ¿veis que hay muchos huecos aquí entre medias? vale. Pues por ejemplo, eh, aquí tenemos otro hueco ¿Vale? el del día 10 de junio al 13 de junio, después del fin de semana, esto fue viernes, el, fin de, el lunes cuando abrió, pues abrió aquí abajo, eh, pero no tiene por qué ser eh, de viernes, ¿vale? Eh, Veis que esto, por ejemplo, esta vela que hay aquí es del día 28 de junio, cerró aquí abajo y ¡pum! abrió el día 29 mucho más abajo, con un gap. ¿Tiene que cerrarse? No, pero bueno, el mercado, por, por lo que sea, tiende a hacerlo. Es más, fijaros que, ¿veis? Esta vela es verde, y esta vela es superior y, sin embargo, es roja. ¿Por qué? Porque cuando abrió, abrió mucho más arriba, abrió aquí arriba. Abrió en verde, ¿vale? De aquí para arriba abrió en verde, subió y luego cayó. Y por eso tenemos ahí esa... Ahora, esta siguiente también es roja, pesada, y está más alto. Contra, porque cerró aquí abajo en 13.181 y abrió aquí en 13.263, entonces genera que la siguiente vela, aunque sea roja y aunque esté más arriba, es roja también, ¿vale? Esto es algo bastante común, en esta vela veis que tenemos una vela verde, importantísima ¿vale? Eh, fijaros que era roja aquí, cerró aquí y abrió aquí abajo y fue verde toda la sesión, ¿vale? Pues la siguiente vela, a pesar de estar más alta, es roja ¿por qué? Porque si cerró aquí abrió aquí arriba con un gap en 12.908 y no hizo más que bajar a lo largo del día ¿Vale? Entonces, todo eso son gaps de diario, ahí, ahí es tremendo y bueno, y hay veces que, que cinco minutos en velas de, de, de, de un minuto hay unos gaps brutales, ¿vale? Pero bueno, eh, simplemente por aclarar, aclarar eso, que sepáis que esos huecos que se producen en el mercado son los gaps los famosos gaps de los que hablamos y volvamos a Bitcoin, vamos aquí, Bitcoin eh, en, vamos a ponernos en, bueno, en diario estamos bien en diario eh, vemos que Hicimos un canal lateral, aunque podíamos seguir estando dentro de él, y ahora lo vamos a ver de otra manera. Y ahora a partir de aquí empezamos a acelerarnos un poquito. Pa, pa, ¿Veis? Un toque aquí, otro toque aquí. Hemos llegado más o menos a la zona, y ahora parece que quiere ir otra vez a la parte superior. La parte superior de, eh, de toda esta línea de tendencia estaríamos aproximadamente 24.600, que es la zona a batir ahora mismo. Si conseguimos batir esa zona, eh, estaría bastante, bastante bien en los próximos días. Esto no deja de ser... Al acelerarse no deja de convertirse en una cuña ascendente con, con notaciones bajistas. Ya veremos a ver qué es lo que decide hacer al final. Pero bueno, lo importante, vamos aquí... ¿ves? Aquí tenemos este canal que íbamos siguiendo y ahora con esta línea verde y esta otra línea verde pues todo se ha acelerado un poquito. Eh, vamos a ver hasta qué punto lo hace y ya está. Si este mismo canal lo, lo alargo, lo elongo, lo... Ron, tiro para adelante con él, ¿vale? Pues vemos que... Mmm, Vinimos al 50%, hemos estado peleando arriba, abajo, arriba, abajo. Pues ahora tenemos que ir a la parte superior de ese canal. Y si, si vamos a respetar ese canal, vamos supondríamos que esta subida hacia arriba sería un fallito. Y un fallo de la parte inferior hacia la parte superior de un canal significaría una ruptura al alza. Eh, nos llevaría a cerrar ese gap de los 28. Y luego Dios dirá. Ya veremos. vale Pero... Todavía no se ha dado eso ni mucho menos porque al estar en el 50% de ese canal podemos volver a caer a la zona de 22, ¿vale? 21,900 me marca en este punto más o menos pero como sabemos si vamos a caer aquí. Aquí, aquí o aquí, lo que no podemos caer es aquí atrás, eso es seguro. Pero bueno, en el tiempo más o menos, yo qué sé, o en la línea de tendencia, si no la rompemos y empezamos a tontear, que de momento parece ser que la queremos romper, bueno, pues podríamos ir a la zona de 22. Interesante, ¿vale? El, aquí hicimos, veis, esta falsa ruptura, nos vinimos para abajo, estamos estado tocando una vez, hemos tocado otra vez, hemos seguido insistiendo, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y de momento, hoy, estamos en esa zona. vale Pero claro, eh, vuelvo a repetir, estamos en 23.240 y se cerró en 29.000 eh, perdón, en 23.975 22.975, con lo cual tenemos un gap de 300 dólares eh, que bueno, pues que estaría, está un poquito más abajo pero aún así el que tiene que cerrar el gap son los futuros, no somos nosotros, es decir, puede hacer una vela de que bajo, luego que subo y seguimos subiendo, vamos a ver qué es lo que quiere hacer, no tiene mala pinta la semana y yo creo que todos esperamos tener una semana eh, buena una o dos semanas buenas, luego ya veremos, de momento eh, si tenemos una semana buena nos podemos pegar con un canto de los dientes, estamos llevando un canal bastante majete desde que hicimos suelo en los 17.000 y pico, eh, así que bueno, en principio, todo va bien, en principio todo va bien, pero hay algo que es interesante y que hay que ver, y es la dominancia de Bitcoin, nuevamente vuelve a caer, ya vimos que tocó ayer ¿Vale? en la línea que tenía ya marcada de este máximo que hizo aquí, esta zona que hizo de máximos, era normal que llegase era un objetivo, la cuestión es y la gran pregunta el gran intríngulis <ríe> es, ¿va a caer hasta la zona de soporte en la que ya ha tocado una dos, tres y cuatro veces? ¿vendrá a tocar aquí? si viene una carrera de aquí a aquí Prepararos porque las altcoins van a seguir dando guerra a, durante todo este tiempo. Es decir, nos van a dar un suspirito importante. ¿Vale? O sea, va a estar bien. Pero, eh, también os digo, a medida, si de, realmente pierde esta zona y empieza a acercarse a esta, eh, primero yo confirmaría que lo rompe y que... ¿Vale? Y después, si se acerca aquí, mucho ojo. ¿Vale? Mucho ojo. Yo a partir de aquí ya empiezo a tener bastante ojo. Pero bueno, la cosa está bien y sigue ahí, sigue ahí ¿vale? Sin, tengamos esperanza en que nos den un poquitito de margen. Eh, también nos lo daría para Bitcoin, evidentemente. Eh, pero a partir de un toque a esta zona, muchísimo cuidado con las altcoins porque pueden empezar a sufrir otra vez. Mucho, mucho, muchísimo. Fijaros que estamos a una sobreventa en esta zona de la dominancia y, ojo, ¿vale? No ha tocado muchas veces por debajo de... Eh, ¿Veis cómo toco aquí? ¿Veis cómo toco aquí? Eh, anteriormente, vale, si sí, pasó un poquito de esa zona, pero la línea verde es una zona súper importante súper importante, tenerlo muy en cuenta, vale, a ver qué es lo que quiere hacer en esa zona entre la línea verde y la zona de 30 y a ver qué, a ver qué logramos con eso, bueno, el títer evidentemente pues baja su dominancia, a ver si sigue bajando y se termina a hundir a la media de 200 creo que es más o menos ese margen el que nos puede dar, porque mirar que ha perdido la de 100 la retesteado y vuelve otra vez a la baja. Esto es muy importante. Esto es súper importante. vale eh, Fijaros cuando perdió la 50, una vela verde para retestear y nos vamos a la baja. Y ha estado haciendo eso con todas las medias prácticamente. ¿Veis? ¿Veis cómo perdió nuestra línea Nitro? Retesteó y otra vez para abajo. Y así ha estado con todas. Así que... Es bastante probable, de momento es el, el, el dibujo que está haciendo, vale que pueda venirse tonteando pues en uno o dos escalones más, a la media de 200, y a partir de ahí, otra vez, cuidadito, cuidadito, cuidadito, que pueden venir unas curvas importantes. Coincide bastante también la temporalidad con lo que sería el mes de agosto, eh, una o dos semanas, por lo menos, que podemos tener de margen. Y bueno, a partir de ahí, ¿qué pasa con el oro? Plano, plano, planito, de fin de semana, pues cargando ahí un poquito las pilas, a ver si la semana, esta semana que viene ya llegamos a la media de 100 y podemos cerrarlo. Eh, por otra parte, altcoins, altcoins, eh, INJ, el otro día os dije Filecoin, no me gusta INJ, creo que por lo menos hasta la media de 100 tiene margen. ¿Y esto qué significaría? pong Pues un 14% aproximadamente, ¿vale? Eh, si me preguntáis, ¿tú estás dentro? Sí, yo estoy dentro, ¿vale? es una respuesta sencilla, acabo de entrar hace poquito eh, a partir de ahí, cada uno que salga donde quiera objetivo 1, media de 100 objetivo 2 mm, 2.24, objetivo 3 pff, volverse loco y sea la media de 200 que es posible, vale, pues si la veis contra el Bitcoin está súper, súper interesante tiene un esquema fantástico eh, el resto de altcoins, pues bueno, hay un poquito de todo hay bastantes cosas buenas en el mercado los cortos de Bitcoin 9.53 que pierden Vela chunga, aquí intento recuperar Hoy vela que vuelve a abrazar la vela de ayer con todas. Le hace sombra completa, eso es muy importante Muy muy importante, quiere decir que podemos empezar la semana Con bastante tranquilidad Lo que pasa es que yo, bueno, pues Cuando vuelva a tocar aquí, puede haber cualquier recorte Es decir, hoy, más bien mañana Yo creo que tocaremos y podremos irnos otra vez para arriba Entonces, bueno Coin tendrá una semana un poquito volátil, pero dando buenos buenos resultados, ¿vale? Filecoin reposando, normal después de la resaca que tiene, pero en cualquier momento está haciendo bandera, vale, en cualquier momento tirará para arriba. Eso, vamos es lo que yo pienso, ya, ya me puedo equivocar como me suelo equivocar bastante a menudo, como ya sabéis, Rose, 25%, Hola, toma ya ¿veis veis que tiene un esquema muy parecido al que acabamos de ver en INJ? pues, pues eso eh, al, al oro que es de oro, solo que INJ todavía está un poquito más atrás, ¿vale? Eh, los SLP es un 13% anda, fíjate fíjate, qué locura me decían que yo estaba loco cuando decía que iba a perder esta zona pues mira eh, Tita, muy bien, 831, sigue avanzando, está haciendo una vela fantástica, como muchas como muchas de las altcoins, Atom también, Link, lo está haciendo muy, muy bien, es un suelo fantástico, muy acomodado. Eh, por cierto, me habéis preguntado, alumnos, el tema de la distribución, acumulación, eh, por lo que dije ayer en el vídeo, el jueves que tenemos clase, tenemos webinar eh, de alumnos, eh, pues, pues hablaremos un poquito de la acumulación y la distribución, para que veáis un poco pues bueno pues cuando podemos hacerle más caso a una cosa u otra y cómo detectarla sobre todo es importante vale eh, bueno eh, XPR muy bien Avax eh, me habéis pedido que viera varias cosas y una de ellas es Avax y vamos a verla, de momento está rompiendo la media de 100 cosa que es objetivo número uno vale igual que lo hemos visto en el caso anterior, INJ y demás todas están cumpliendo este mismo patrón objetivo número uno media de 100 ahora, ¿qué puede hacer aquí? lo normal es que haga luego una vela un poco más grande y caiga, pero yo creo que el objetivo que tenía abax es este máximo relativo con esta zona de soporte que tenemos aquí antiguo antiguo soporte, ahora resistencia en la zona de 38, ¿vale? vamos a dejarlo por, la, por, la, por 38, inclusive un poquito más abajo, pero va a depender también mucho de la media de 200 y del impulso de mercado yo creo que es que van a, van a pasar todas estas zonas que tenemos de, de antiguos soportes, ¿Veis? fíjate como aquí, aquí la pasó, resistencia resistencia, resistencia, lo pasó y fue un soporte, con lo cual aquí según terminó, lo retesteó nos hemos ido abajo, pues tendremos que ir a esa zona zona de 38, es, es lo que yo creo para para AVAX eh, principalmente, además, si hacemos una medición y vemos esta última caída así importante que tuvo AVAX y vemos el retroceso que pueda tener de esa caída es ahí, de aquí, de este punto máximo hasta este ahí, punto mínimo. Eh, vemos que nos está dando un margen aquí entre los 33,65 y los eh, 36,5. ¿vale? Coincide además con los máximos relativos anteriores, con lo cual me fiaría bastante de esa medición. Eh, como entre medias del 1 y el 2 tenemos esta zona de resistencia, me parece bastante adecuado. La última, el último retroceso que ha tenido, que es este... De aquí, ¿vale? Mm, ahí, ¿vale? Este máximo con este mínimo, ¿vale? Nos da una zona muy similar para el TP1 y el TP2 nos lo da en, pleno, en plena resistencia, con lo cual eh, me coincide bastante, bastante bien. Vamos a ver qué tal se comporta, de momento muy, muy bien. Y sigue adelante. También me habéis pedido BNB, vamos a ponerlo por símbolo, porque si no, no lo voy a encontrar. Y qué tenemos para aquí... Mira qué bien está la cosa, eh. Cardano 4%, madre mía. BNB, tacata. Bueno, BNB es de las que más adelantadas están. Veis que ya hizo... Eh, pasó 50, volvió a retestear. Pasó 100, volvió a retestear. Llega a 200, ¿vale? Está llegando objetivo. Objetivo, en principio, para mí, son los 335, aproximadamente. ¿Vale? Además tenemos esta línea de tendencia que viene aquí. ¿Epa? ¿Vale? Eh, pues que viene un toque, dos toques tres toques. ¿Creéis que la va a pasar la primera? Yo creo que no. Yo creo que aquí puede tener un brazo, puede tener un cabezón y hacer aquí otro hombrito, ¿vale? Venirse otra vez a la zona del TP1 a más o menos 271 a lo mejor lo hace más arriba, ¿vale? Lo hace en 285, no lo sé. Eh, para luego intentar romperlo, pero tal y como está el mercado tampoco me extrañaría. De todas formas, fijaros que coincide esto antiguo soporte que ahora es resistencia ¿Vale? Vamos a marcarlo como resistencia. Palas. Eh, ¿Coincide con qué? Pues con llegar una llegada a una sobrecompra importante. Con lo cual tendrá que parar, reposar un poquito y luego irse para arriba. Lo veo de momento bien, bien, pero claro, estamos llegando a una resistencia. Además una confluencia importante. Resistencia horizontal. Resistencia dinámica con la media de 200. Resistencia con la línea de tendencia. Joder, cuando ves un muro... Y a medida que te acercas cada vez es más grande y tiene más problemas, pues lo más probable es que llegues aquí, toques y digas ¡ay, casa! y me voy para abajo, me vuelvo, vuelvo a meter la cabeza. Vale, eso es lo que es más probable que pueda pasar. Y ya te digo, el retroceso creo, en mi humilde opinión, pues que debería hacer si aquí hizo un hombrito, todo esto es una cabezota, puede hacer otro hombrito y irse para arriba. Máximo para mí estaría en los 268 y al menos debería llegar a los 285. ¿Vale? Con, la, con, la, con el hombrito. Si le hacemos un, un fibo... Mira, además te podemos tener... Una, dos, tres, cuatro... Está haciendo la quinta onda. O sea, además, estas son, son, de, son de libro, ¿veis? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, yo soy muy malo con las ondas, ¿vale? Pero, joder, cinco ondas hay ahí. ¿Vale? Eh, luego ya lo que tenga por dentro. Si cumple con él y no cumple con él y... Todo eso ya a mí me la pela, pero ahí hay cinco ondas. Eh, por otra parte, si medimos... Eh, de este último arranque que hay aquí, ¿vale? Y vemos el posible retroceso, pues nos está dando el Golden Pocket justo ahí, en las 273, más o menos la zona que hemos hablado, de la parte superior del TP1. Como poco, ¿vale? Se nos hemos dicho 285, que nos coincide entre eh, casi 50%, 284, 50%, ¿vale? Así que bastante, bastante bien. Eh... ¿Qué más tenemos por ahí? Pues poco más, no me he pedido más, pues, pues no hay nada más, así que no vamos a enrollarnos, que es domingo, eh, 2, 23, 273. vamos a ponernos una hora, a ver cómo se ve la, la vela, hemos roto, fijaros, vale, detalle importante, eh, subimos, llegamos a la media de 200 en una hora, vale, para que veáis eh, pequeños detalles, luego tenemos un retroceso en el cual baja el volumen, vale, volvemos y rompemos, ...la media de 200 y ha subido el volumen... ...pero tampoco es que haya subido mucho... ...es decir, está diciendo... ...sí voy a romperlo, pero... ¡Nah! ¡Nah! ¡Nah ...todavía no está muy convencido... ...vamos a ver qué narices pasa con esta vela... porque es probable que vengamos atrás... ...vengamos a la media de 50 al menos... ...o incluso inclusive a la de 100... ...23.050... ...¿por qué? Pues ...porque pasamos aquí... ...volvimos atrás no sé, pero baja está el mercado muy fuerte el problema es que está el mercado muy fuerte y si dejamos un gap abajo tampoco pasa nada porque como tenemos que volver a bajar y romper la zona de 23, 500 23, 600 no va a ser tan sencillo y también una, una, son velas pequeñitas, de momento vamos a ver cómo crecen y cómo evolucionan pero de momento no está la cosa muy allá vale acabamos de abrir eh, los futuros del CME, pero ¿qué pasa? que como tenemos un delay, eh, si nos ponemos aquí encima vemos que tenemos una D y nos dice las cotizaciones, llevan un retraso de 10 minutos. El, mi retraso es más grande, eso es seguro. Entonces, bueno, eh, vamos a esperar, y a partir de las once y cuarto, once y media, podemos empezar a ver el, el movimiento real de mercado eh, que pueda llevar. Puede ser ahora mismo que tengamos una vela de este tipo, y de repente nos hace una vela roja que nos abraza todo esto, baja, recoge lo que tenga a recoger abajo, y tira para arriba. Ya, es simplemente tener paciencia de esperar ese momento, así que poco más que decir chicos y chicas, como digo siempre invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez para si le da por bajar y que la paciencia os acompañe chao chao